Señores, otra información que nos llega de manera muy puntual, el Ejército de la República Dominicana, de mando de su Comandante General, Mayor General Julio Ernesto Florián Pérez, pusieron en funcionamiento una importante unidad anticuaterismo. Señores, eh, puesta en operación de esta unidad anticuaterismo, el Ejército de la República Dominicana da un paso de avance, un paso de avance para proteger no solamente a los ganaderos y demás, habitantes de esta zona que llevan a cabo actividades agrícolas y demás y no poder poner en protección esa zona de la frontera. Precisamente en el día de hoy el comandante general estuvo llevando a cabo una importante reunión con las autoridades locales, el inspector general del ejército y el comandante general de la cuarta brigada, el coronel Rosario, a los fines de poder poner en funcionamiento esta importante unidad, señores, unidad anticuatrerismo. Miren, Ustedes saben que uno de los dolores de cabeza constantes de los agricultores y productores y demás es el tema del cuasterismo. El cuaterismo, usted sabe que lleva a cabo esta actividad, más en el caso de la frontera, donde muchas veces roban las redes, roban los animales de este lado. Cuando lo trasladan allá, muchas veces no hay cómo recuperarlo. El ejército hace esfuerzos constantes, en este caso esta cuarta brigada que el comandante Rosario tiene bajo su mando, estas operaciones a veces se dificultan, tienen que rescatar, llevar a cabo operaciones de recuperación de reces y demás, pero es muchas veces un tanto difícil debido al peligro que existe de trasladarse a través de la frontera. Ahora, qué bueno que el comandante general del ejército, Julio Ernesto Florián, por disposiciones del presidente de la República, el ministro de Defensa, ponen en marcha esta importante unidad anticuaterrismo. Miren, esto viene a traerle la calma, la paz y la tranquilidad no solamente a los habitantes de la frontera, de la zona de Dajabón y demás, sino a los productores, las personas que se dedican a la actividad agropecuaria, los ganaderos, todo el ciudadano de esa zona sabe el dolor de cabeza que significa y la preocupación que es para usted cuando usted tiene sus reces, cuando usted está criando un animalito para usted poder mantenerse y sostenerse y son robados por estos cuastreros, señores. No solamente que muchas veces se lo roban, le quitan la vida y dejan parte de, la, de lo que es eh, el, el animal tirado ahí, desbaratado, un animal productivo, muchas veces hasta vacas, lecheras. Entonces, qué bueno que el Ejército pone en marcha esta unidad anticuatrerismo del Ejército de la República Dominicana para poder preservar y garantizar toda esta seguridad en la zona. Señores, miren, yo quiero decir sin temor a equivocarme, pero el que no es ganadero, el que no sabe lo que significa una res para un ganadero, el que no sabe lo que significa un animal cuando usted lo tiene muchas veces como, como su herramienta de producción en su hogar, que produce leche, que produce la carne, que, entonces cuando se lo roban, eso para usted es un dolor de cabeza y una pérdida incalculable, una pérdida que tiene, mire, sumas muchas veces elevadas que usted y yo desconocemos, Qué bueno que el ejército de mano de su comandante general Julio Ernesto Florian, la cuarta brigada y todo el equipo que compone esta importante unidad se pone en funcionamiento y se da a conocer esta unidad, señores, porque esto viene a calmar el dolor de cabeza de muchos de los habitantes de Dajabón y esa zona fronteriza. Sabemos el trabajo que se viene haciendo en la cuarta brigada, excelente, pero esta unidad era necesaria y enhorabuena que el ejército hace este anuncio de mano de su comandante general. Bueno, pues hemos visto eh, en el día de hoy que se es sí. y vemos que hay una nueva unidad aquí en el décimo batallón, eh, Muy buenas tardes, eh, estamos por aquí porque estamos haciendo el lanzamiento de la unidad anticuatralismo del ejército de la República Dominicana. Hemos estado coordinando con el señor cónsul, con el comandante de la brigada, con el inspector general, que es supervisor de la línea fronteriza y de todas las operaciones aquí, el jefe de inteligencia del ejército, por la gobernación, migración, los ganaderos. Ustedes vieron que hemos sostenido una reunión ahora mismo y hemos coordinado muchas cosas que hacían falta para que podamos hacer un trabajo en conjunto todos para poder controlar la problemática del hurto, el robo de ganado, de mercancías y el paso de gentes ilegales. Estamos seguros que con el lanzamiento de esta unidad patrullando la línea 24 horas al día, nosotros vamos a resolver un problema de décadas y estamos casi todos en el mismo camino para que las cosas salgan como deben de salir. ¿Cuántos eh, soldados han sido designados para esta operación? Tenemos 30 soldados solamente para la unidad anticuadrerismo. Tenemos dos camionetas, cuatro motores y también vamos a utilizar los drones de inteligencia y también personal de inteligencia para recabar información y nosotros saber cómo es que están ocurriendo esos hechos por la línea fronteriza. Comandante, ante la situación del vecino país de Haití, ¿El refuerzo militar se mantiene en la zona? Sí, hemos reforzado aún más. A partir del día 7, el lunes 7, hemos enviado más refuerzo a todas las unidades de la línea fronteriza, simplemente como un asunto de prevención, en caso de que sea necesario nosotros cerrar más la frontera dominico-haitiana, en caso de que haya algún tipo de contingencia o algún tipo de problema. Pero es solamente preventivo, y las operaciones normales de Honda, Cerco Fronterizo y las unidades naturales sigue igual como siempre. Señor Coso, usted como autoridad diplomática, eh, ¿la coordinación con las autoridades haitianas para implementar lo que es esta unidad y evitar el robo de ganado? Bueno, producto del esfuerzo y todas las quejas de los ganaderos, el comandante superior del ejército de la República Dominicana se apersonó él acompañado de su primera mano, su mano derecha, al comandante Camacho Viera, y aquí estamos, dando respuesta a lo que anunciamos en la pasada reunión en la gobernación. La gobernación no está presente con nosotros, que se encuentra allá en la capital en procura también de gestiones en beneficio de la comunidad de Dajabón. ¿Cómo usted valora esta iniciativa de parte del ejército dominicano en favor de la situación de lo que está pasando, principalmente con el patrullismo? Excelente. El, el, el ejército acompañado también de la unidad uniformada de la Policía Nacional, que también tiene una unidad anticuaterismo, el, el equipo de migración. Esta es la mesa de trabajo que anunciamos allí en la gobernación que íbamos a crear. Aquí los que estaban perdiendo la fe de que no había respuesta, el comandante en jefe del ejército de la República Dominicana, y se apersonó él personalmente, quiso venir a hacer el anuncio y la entrega de las unidades, que ustedes podrán hacer una toma y ahí verán. Todo el equipo que se va a quedar aquí ha apostado en refuerzo a lo que ya existe como misión normal del ejército de la República Dominicana. Bueno, son, en torno a la coordinación con las autoridades haitianas, porque el patriotismo se da de República Dominicana hacia Haití, de Haití hacia República Dominicana. ¿Cómo van esas coordinaciones para este trabajo? El consulado de la República Dominicana tiene excelentes relaciones con las autoridades haitianas. Hay, ellos tienen un fiscal de la frontera y ese fiscal de la frontera... Patrulla con nosotros la zona donde tenemos y hemos encontrado ganado y también vehículos. Vehículos que han sido retornados sin costo alguno a sus propietarios. Ustedes podrán ver los videos entran al link del consulado de la República Dominicana en Juana Méndez y ahí encontrarán algunas informaciones que le estamos publicando oportunamente. De que esta unidad estará velando y salvaguardando la seguridad, no solamente de los ganaderos, las zonas de la frontera, los productores, la producción agropecuaria en esa zona, pero llevar tranquilidad a las familias que residen en esa zona de la frontera. Señores, miren, hay familias de esas y tienen dos y tres vacas que de eso es que sobreviven, sabía y cuando se las roban estos cuastreros, estos abusadores que se la llevan, muchas veces la pican y la venden a veces por nada sin saber el valor que esto puede tener para una familia, pero qué bueno que en el día de hoy se da a conocer esta información de mano del ejército de la República Dominicana, su comandante general Julio Ernesto Florian Félix, que ya lo ha dicho, que por disposición del ministro de defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa y el presidente de la república, se puso en marcha esta, esta nueva unidad, señores la operación de la unidad anticuaterismo, lo que es del ejército de la República Dominicana, en toda esa zona de la frontera, de jabón y ese trayecto y bajo lo que es la jurisdicción de la cuarta brigada que está bajo la directriz del comandante el coronel Rosario, esta importante brigada. Señores, miren, esta es una unidad que viene a jugar un papel importante en las familias que residen en la zona de jabón y toda esa refranja fronteriza que es muy importante. Enhorabuena esta importante unidad anticuaterismo del ejército de la República Dominicana.